Nuris de Olio, Directora Ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan for Economic Development. Organización sin fines de lucro, establecida en el 600 West de la calle 185, segundo piso, esquina San Nicolás. Eh, prestamos servicios gratuitos a la comunidad, tenemos tres componentes, podríamos decir, el educacional, el de negocio y el cultural. En el aspecto de negocio ayudamos a establecer pequeños negocios y también a desarrollar los ya establecidos, eh, ayudándoles con sus planes de negocio, con seminarios y talleres educativos y preparando a los pequeños comerciantes nuestros para que... ...estén preparados para recibir los programas que tiene la ciudad y el estado para ellos. En el aspecto educacional, impartimos gratuitamente clases de inglés como segunda lengua. Tenemos uno de los laboratorios más modernos tecnológicos en el área... ...donde sí. brindamos servicio a los residentes de la comunidad de 9 de la mañana a 9 de la noche, totalmente gratis. También impartimos clases de educación cívica, servicio al cliente para empleados de restaurante. Ayudamos de la A hasta la Z con los entrenamientos para proveedores de cuidados infantiles, consiguiéndoles la licencia del Estado y ayudándoles a establecer sus propios negocios. Eh, tenemos clases de GD o equivalencia, y sí, en el aspecto cultural ayudamos a los pintores, a los escritores a poner en circulación sus libros y con exposiciones. Trabajamos con los niños en las escuelas y tenemos un programa muy interesantísimo denominado Explorando Museos, donde participan los niños y los padres conociendo los sitios de interés que tiene la ciudad.